Hola amiguetes del canal Hoy Vamos a jugar otro juego En el que hemos dejado ir a nuestra hija A una fiesta A una casa ¿Qué puede salir mal? Pues vamos a verlo Hoy jugamos a Daughter O Daughter O D hija Bueno Se supone que aquí hemos llegado Vaya Nada más llegar ya hay una nota de Ana será nuestra hija Estoy en la casa de Clara Para celebrar su cumpleaños Pero todos los amigos se han ido Y no no lo entiendo Que estaré unos cuantos días Y que te quiero O algo de eso Bueno, Tiene más Más interés a ver que nos encontramos. Vale, aquí sprintamos. Entonces, no ha dejado una nota en un coche Bueno, yo voy para la casa ¿Por qué voy para la casa? Yo no sé Pues porque veo la luz Caroline, veo la luz A ver Vamos a subir por las escaleras Y la luz Pues como no venga del infinito Aquí no hay ni un foco ni nada Pero bueno, vamos a entrar a la casa pum, pum, pum, pum, pum qué pinta tiene Dios, qué tétrico madre de Dios, ¿esto qué es? si esto parece salido de la época victoriana Dios, qué alfombra bueno, vamos ¿a dónde? pues no lo sé ¿y esto qué es? Pero no se le oye. Abrir la puerta. Que no hay nadie. Anda, nuestra amiga la linterna. Hola, amiga linterna. Vale, la F para encenderla y apagarla. La E para las puertas. Y la puerta está cerrada. Ah, ¿Dónde estará la llave? En el fondo del mar. Vamos a encender la linterna. Pues yo he visto aquí un bicharraco antes, aquí como apuñalando a alguien, pero no hay restos de nada. Hay cajones. Por si las moscas... No. Vale, pues... Ah, una escaleras. Vale, vamos a mirar por si están detrás de la entrada. Vámonos para arriba. Es gracioso los saltitos que da. Ay, ve, ¿quién hay aquí? Hola. Hola. No quiero susto, ¿eh? No quiero susto. Vamos a ver. Vamos a intentar por esta. Lo que no sé es la casa esta de quién es. No sé si es la mía o la de ella, pero... Mi querida hija Claire acerca de, de la tarde de tu cumpleaños vete a los bajos el día de tu cumpleaños por la noche papá. si pierdes la llave estará en mi habitación vale, ya sabemos que, que ahí tiene que haber una llave por ahí estará aquí en la habitación de al lado vamos a ver, abrimos la puerta pues como esto sea la habitación. Es que, ah, mira, pues sí. Y este es su dormitorio. Pues sí, estaba la llave ahí que no se veía. Bueno más que está el chivato, el, el puntito en la pantalla. Ya. Y ha dicho que bajemos para abajo. Da igual, estoy grabando. ¿Quién es? 90, no, tío. Cógelo. Hoy? ¿Todo el 110? ¿Ah? Vale, pues nada Tenemos la llave Y vamos a bajar Para abajo, por dónde? Pues no lo sé, pero la Hay la llave antes Aquí, por aquí Vale esto. Y es que me ha dejado la puerta de detrás Esta era la puerta a ver. ¡Ah! Que no haya nadie por ahí. Detrás, el loco de, de antes no viene. Ya es que estos juegos van sonando cada día más y.. Vale. Entramos en el bajo. Ay. Se oye como una musiquilla. Una sombra A ver, espérate ¡Hola! Me va a decir una mierda, me va a decir ¡Ay, el de antes! ¡Oh, oh, hola! ¡Uh, uh, uh! uh. Coño, qué susto me ha dado. Dice, wow, me has asustado encima. Sí, veo que debe ser padre de Ana. Esta fiesta empezó en la escalera, Ana. No sé qué. Algo no ha dicho que yo no lo entendió bien, pero. Ojo, oh, oh, la boca la ha puesto ahora como con los dientes encendidos ¿no? Dios, qué horrible Ostras, Una pizarra, una ventana Y una puerta, que no haya nadie aquí Y esta música Ostras, que tiene otro piso para abajo un grito hija ya voy hija hija una, una carta mierda carta en inglés ¿Eh? Está tocando el cumpleaños feliz. Y a mí me pica la tío, ay. Thank you, Papa. Esa voz de una niña muy pequeña. ¿Y? ¿Y la cabeza? Dios, qué pasada. Mike Litter lo ha hecho. ¡Ostras, qué juego más raro! No me ha dado susto, pero te hace pasar ahí una sensación extraña. O sea, resulta. Que no me he enterado de que va, pero me lo he pasado bien. O sea, resulta. Que, que hemos oído, que era el cumpleaños de nuestra hija, que había nota, que la hija era una niña y que tenía la cabeza cortada pues me lo expliquen. a mí me ha faltado algo que leer en las notas pero yo ya no sé si el no, si el nota estaba durmiendo o no si tengo que valorar, por gráficos y historia y todo ¡pah! le pondría un 9 pero, pero, pero a mí esto de que tenga la cabeza cortada que te salude y el tío arriba que, que ya nos veremos pronto no lo entendió muy bien lo pongo en un 6 y medio 6 6 y medio ya lo veréis escrito en la pantalla pues bueno con esto hemos visto otro juego más de miedo espero que os gusten y si os gustan pues echad una manita le dais like y si queréis pues os suscribir al canal y así me y a subir pero bueno, tengo más listas de reproducción tengo juegos retro tengo juegos de todo ¿no? aunque los retro los tengo un poco abandonados por esto pero que nadie me dice nada pues hago de los que alguien me dice algo que son los de miedo así con esto me despido chao y animaros ya y hasta la próxima a los no les voy a dar si no te suscribes al canal, ¡holega mi like!